Dice que en la historia de momento que te gusta, buen chamaco. Escucha, son cosas que pasan. Son cosas, no las cosas del destino, son las cosas de destino. No te, te pone niña, si por casualidad coincide. Sí, sí. Será que en la distancia ¿Será? siempre está en los, los Cosas que no sabe nadie, vamos a echarle la culpa. Por a tu eso, por tío. Eso. Que cuando me ves te ponen niña, pero peligrosa. Camina. Te gusta que yo te diga esas cosas. Sí, sí. Yo a ti te tengo desde esta de esta, desde hace rato. A ti te gusta la cantidad. Es buen chamaco. Que cuando me ves te pones nerviosa. Chiquimica, te lo Te encanta que yo te diga esas cosas. Chiquimica, Chiqui, te, te gusta tu a ti te tengo de esta, desde hace rato. A ti te gusta la cantidad. Es buen chamaco. Te tengo el Que te gusta la cantidad. Tú sabes un chamaco para vingar. Desde me me hace me rato. Poner nerviosa, chiquitica, pero peligrosa. Agua. Te gusta que yo te diga esas cosas, chiquitica, pero peligrosa. Yo a ti te tengo de testa, te da cerrado. ¡Vaya! Que a ti te gusta, mamá. Que cuando me ves, te pones nerviosa, chiquitica, pero peligrosa. Te encanta que yo te diga esas cosas, chiquitica, pero peligrosa. Yo a ti te tengo de testa, pedazo te raro. Que a ti te gusta, antía, y te diga esas cosas chiqui pica pero peligrosa Y a ti te tengo desde esta, pero de hace rato gracias, Que a ti te gusta cambiar, se pueden llamar hey, hey, Tú a Corea nos produce, y ahora Como un Ferrari que no te apaga las y luces seguro. Vamos camina, y ahora para que sepa ahora, Que somos a mi ti pero descargamos repa y, y ahora Es un momento de pones nerviosa chiqui pica pero peligrosa Te encanta que yo te diga esas cosas chiqui pero peligrosa